Buenas tardes, información de último minuto, nuestra compañera María Jiménez en el lugar nos detalla. Buenas tardes María, te escuchamos. Muy buenas tardes, el contacto informativo lo realizamos desde el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa a propósito de lo que ha sido desde temprano este tercer encuentro binacional entre los ministerios de defensa de Venezuela y de la República de Colombia y la visita a nuestro país del ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez. Escuchemos. Firma de la, de la declaración conjunta, Ministerio de Defensa de la República de Colombia y Venezuela. ...en la ciudad de Caracas, en la sede del Ministerio del Poder Popular... ...para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. El día 11 de mayo de 2023 se celebró una reunión... ...entre los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia... ...con la participación del general en jefe Vladimir Padreo López... ...ministro del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela... ...y el doctor Iván Velázquez Gómez... ...ministro de Defensa Nacional de la República de Colombia. La reunión se realizó de conformidad... Con el mandato de los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, reunidos en Caracas el 7 de enero de 2023. Durante el encuentro, los ministros sostuvieron un diálogo fraterno y reiteraron la firme decisión de fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de cooperación militar y se hizo la revisión de los diversos temas que integran la agenda bilateral a fin de profundizarla y dimenizarla. Asimismo, se acordó retomar la comunicación bilateral a todos los niveles en materia de defensa entre ambos países e igualmente decidieron. Primero... Reconocer los avances logrados con los resultados en la ejecución de las dieciséis actividades realizadas en el marco de la operación estratégica Escudo Bolivariano. Segundo, aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas en los pasos informales a lo largo de la frontera común en el trabajo coordinado y la lucha contra el contrabando. Tercero, establecer un canal de comunicación directo para intercambiar, informar y fortalecer la interacción en el ámbito de inteligencia entre los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela y las Fuerzas Militares Policiales de la República de Colombia. Cuarto... Continuaron las reuniones entre las unidades militares regionales de Venezuela y Colombia, con jurisdicción en las zonas fronterizas, fin a afianzar la lucha y la coordinación operacional de todas las amenazas y factores de riesgo existentes, especialmente los grupos estructurados de delincuencia organizada transnacionales. Finalmente, los ministros Padrino y Velázquez instaron a sus equipos técnicos a continuar trabajando en conjunto fin fortalecer la cooperación en materia de defensa entre ambos países, dado en Caracas a los 11 días del mes de mayo de 2023. Firma por el Ministerio de Defensa de la República de Colombia, doctor Iván Velázquez Gómez. Por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, General en Jefe, Vladimir Padrino López. Editorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, General en Jefe, Vladimir Padrino López, reafirmando esta disposición de paz ...entre ambas naciones y en la región fronteriza. Allí, las imágenes que muestran ambas autoridades, Venezuela y Colombia, levantan la, las banderas de la paz, de la hermandad, de la cooperación en materia de defensa, en materia de seguridad. Declaraciones a los medios de comunicación social esta es la tercera el tercer encuentro ministerial entre ambas autoridades y los ministerios de defensa de Venezuela y Colombia Muy buenas tardes a todos y a todas hemos tenido y no es una un lugar común en la expresión sino con absoluta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 más calurosa bienvenida aquí a Caracas, a esta capital venezolana y bueno, estrecharles su mano, como lo hemos venido haciendo ya desde el 22 de septiembre fue nuestro primer encuentro este sería pues nuestro segundo encuentro a pesar de que hemos tenido contactos en la, el límite la fronterizo con las autoridades colombianas mucho más adelante, Alberto Noviembre nos reunimos con las autoridades militares allá en San Antonio del Táchira y bueno, y esto significó un punto de partida punto de partida necesario para ir escalando en el desarrollo en el comercio son más de 30 actividades 30 actividades de carácter diplomático, político, comercial, militar de las fuerzas de seguridad migratorias, etcétera más de 30 actividades registradas tiene nuestra Cancillería de estos encuentros que lo que hacen es sumar al ímpetu, ¿no? No podía ser de otra manera, no, podía ser, no, no podíamos seguir en aquella ambivalencia inútil que nos arropó por varios años, por varios meses, varios años, y que hoy pues estamos retomando con bastante conciencia nacionalista, regionalista, ...y con todo lo que está por hacer de aquí en adelante. Es casualidad que nuestro padre Bolívar, Simón Bolívar, hace 193 años estaba renunciando a Colombia, al gobierno de Colombia. Estuve viendo las efemérides, bueno, me llamó mucho la atención. Y el presidente Petro, en un acto, una conferencia internacional para el diálogo político en Venezuela al cual le damos nuestros aplausos y además nuestro agradecimiento al presidente Petro por esa iniciativa. presidente Petro decía pues que estaba embargado por una nostalgia, un maravilloso discurso, una nostalgia de no poder haber alcanzado el sueño de Bolívar, sueño total, regional, aquella potencia eh, geopolítica, continental, suramericana, con, un, con el canal de Panamá allí en territorio colombiano, con un pie en el Pacífico y otro pie en el Caribe y en el Atlántico. Decía él, pues, él hablaba de una nostalgia. Yo pienso que nosotros estamos en un estado, además, porque es recordar que hoy 193 años el padre libertador después de tantos esfuerzos se bueno, tomó la decisión de renunciar tomó la decisión de renunciar se hace 193 años entonces esto nos da mucho mucho esfuerzo y mucha motivación señor ministro Velázquez porque así como renunció nuestro libertador hace 193 años por las circunstancias que todos conocemos lamentablemente bueno, hay una voluntad hoy en día, 200 años después de retomar los caminos, los caminos de Bolívar, de integración, de solidaridad, de complementariedad, de amistad, sin cartas bajo la manga. Es importante pues, que todos estos encuentros van generando confianza, que era una de las cosas que hablaba inicialmente con el ministro Velázquez cuando nos tuvimos nuestros primeros encuentros generar la confianza poco a poco. Yo le decía que aun cuando iba a ser un poco tortuoso, ¿m? aun cuando eso iba a ser tortuoso, bueno nosotros nos hemos abierto de brazos para recibir nuestra, nuevamente las, los saludos, la complementaridad, la solidaridad de ambos gobiernos, de ambos pueblos, de ambos pueblos. Pero así como Pasó hace 193 años aquel, aquella abdicación pues, de nuestro padre Libertador, también hace 200 años. Hace 200 años ya entraba José Prudencio Padilla, neogranadino, ya entraba al lago de Maracaibo para las sucesiones, actividades que por cierto van a cumplirse 200 años de la batalla naval del lago que esperamos pues celebremos de manera conjunta todos. Un gran evento, un gran hecho histórico que, que nos une, que nos une mucho. Un gran evento histórico. Así que, bueno, ahí está pues, igualmente, Nariño, Antonio Nariño, cumple sus 200 años ahora próximamente, en los meses, en los meses subsiguientes. Un hombre de Estado, un hombre de luces. Decía Nariño que no hay no hay una cosa mejor sino, sino seleccionar los hombres de luces para llevar los estados a buen puerto, a un puerto seguro, Antonio Nariño. Así que, doctor Velázquez, como usted lo ha dicho y como lo recoge la, el acuerdo que hemos firmado, no hemos hecho sino fortalecer. Y estamos, en conversación privada, estamos asombrados y admirados de la celeridad. No... No voy, a, no voy a hablar mucho de esto porque incluso en la reunión exigí más celeridad en los procesos diplomáticos, comerciales, de interacción, de integración, etc. Pero hablando en privado, estábamos admirados de lo rápido que hemos avanzado y de cómo hemos sanado aquellas heridas para avanzar, para construir nuestro futuro, nuestro, nuestro bienestar colectivo nacional. No es cosa del presente nada más, el tema de la violencia se ha radicado allí en los espacios fronterizos y desde que se dieron los encuentros entre los dos presidentes que acordaron políticamente los avances en todas las áreas, yo debo decir con responsabilidad que ambas fuerzas militares, ambas fuerzas policiales de lado y lado han asumido esto con una grandísima responsabilidad y una vehemencia que nos permite a nosotros eh, labrar un futuro allí, en el... ...allá en el fondo, en el horizonte. Así que nosotros vamos a continuar, vamos a continuar comunicándonos... ...vamos a continuar haciendo el trabajo en el territorio... ...por nuestra parte en la reunión que sostuvimos... ...el Comandante Estratégico Operacional el General en Jefe, Domingo Hernández Lares... ...explicó ampliamente todas las operaciones militares que estamos conduciendo en la región fronteriza y en todo el país, bueno, para liberar, como ha sido instrucción de nuestro comandante en jefe, liberar de terroristas, de grupos armados en todo el territorio nacional, sean de donde sea, vengan de donde vengan, llámesen como se llamen. Ningún grupo tiene la moral ni tiene la autorización para permanecer en, en espacio soberano venezolano y va a ser combatido con toda la fuerza. Nosotros celebramos al mismo tiempo todos los esfuerzos de paz que hace el presidente Petro y su estrategia pues, de paz total, para que más temprano que tarde ambos pueblos estén signados por un abrazo de solidaridad, por un abrazo de sinceridad, de amistad, de hermandad. Fuera y muy lejos de la violencia. Así que, doctor Velázquez, sea usted bienvenido. Quiero transmitirle nuestro saludo presidente Nicolás Maduro, a todo el pueblo colombiano, al presidente Gustavo Petro, y en lo particular quiero transmitir mis saludos a las fuerzas militares de Colombia. Debo expresar también que nos hemos solidarizado con la pérdida, el asesinato vil de soldados colombianos. Nos duele tanto como ustedes. Y más temprano que tarde, repito, nosotros debemos estar ocupando espacio. Libres de violencia y mucho más adentrados en el corazón de ambos pueblos que es un solo corazón, el corazón de Colombia, la grande. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo sincero y nuestro saludo y el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros. Muchas gracias. Bien, han sido las declaraciones de los ministros de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia y han dejado por sentado esta firma de la declaración conjunta entre ambas naciones. El tema que se ha puesto sobre la mesa el día de hoy está vinculado a la seguridad fronteriza, a la defensa, pero un punto en el que ha hecho referencia el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, general en jefe Vladimir Padrino López, haciendo referencia a garantizar la paz entre ambas naciones en la zona limítrofe y en los más de 2.000 kilómetros de frontera común que comparten ambas naciones. Es parte del contexto, destacaba el vicepresidente sectorial, que este es el segundo encuentro entre ambas autoridades y el tercero entre los ministros de defensa de ambas naciones. Con estos datos y con estas imágenes retornamos el contacto al estudio. Adelante.